Bueno, yo he olvidado demostrar cómo fue que hice ese test. Son tres cosas en ese soporte o, o gimbal, a GoPro, GoPro 8 y a un celular normal sin estabilización ninguna. Vamos a ver qué resultado da. ustedes ven a diferencia de gimbal cómo cómo estabiliza y vamos a ver el resultado. Ven con la gente. Bem-vindo ao Strata on the Road, nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece, vem com a gente! Hoje nós vamos mostrar nosso novo bebê, um gimbal super sofisticado, mas se vocês quiserem podemos fazer um vídeo de todo o nosso equipamento de vídeo e áudio que temos disponíveis para fazer os vídeos para vocês, o nosso arsenal. A alegria da criança. Unboxing. Oh, oh, oh. Só segurei a vontade de abrir porque queria abrir assim que chegasse, porque nós vamos comer um churrasco que está sendo feito agora e eu vou fazer o unboxing. Vou abrir essa caixa com o novo gimbal. Vamos a ver. creo, tengo casi certeza que es el mejor gimbal que existe, por lo menos para celular. Y e, e también aceita GoPro. puede usar a GoPro también. Está oh, difícil de abrir. Deja pegar una faca. Bueno, ahora con una faca va a ser más fácil. hizo, ¿no? Uní no a la etiqueta. ¿Y guayo qué? Demoró 12 días. 12 días en llegar de la gina. Opa. Yo oleando, no tracking number, todos los días para ver dónde que estaba acompañando a viaje Bem embalado. Está embalado. Está embalado, ¿sabes? Está entero. É, entero, pancadín, aquí más. Vamos a ver lo que tiene. un manualcillo que es una folia pero explica cómo desdobrar y ah, explica los gestos que tienen que ser feitos para él obedecer por ejemplo ese ese así también para ir vertical horizontal que ya vos demostrar así que ligue él qué más ven ven Oh, otro manual que yo que ese aquí es realmente un manual sí oh, ese que es manual después voy a tener que leer eh, que ven aquí puesto o yo puesto o yo bonitinho ya da para ver la idea de tamaño, mano pequeño un um paninho para limparlo ese gimbal tiene una cámara ellos llaman de sensor con el cual ve veoce el tiene face recognition reconoce el rostro y e va a obedecer solo esa persona a que está a que hace ese gesto yo cambié manual en internet tiene <risos> todo y e aquí está a fera Este aquí e es L. Y este aquí es un um pequeño tripé. Que también ayuda para asegurar. de un um like o dislike. Mas interaja conosco, assim o YouTube entende que o nosso vídeo tem conteúdo de interesse e nos indica para mais pessoas para nos conhecer. Não se esquece de comentar o que você está achando dos vídeos. Para abrir, se abre aqui, prende aqui, pega o celular, Balancea, balancea aquí con la mano, ok, él eh, también viene con un cabo, un cabo para cargar y un para asegurar aquí no pulso. Aquí tiene para ligar, joystick y tiene varias... Eh, varios jogos preprogramados de filmación que yo tengo que estudiar y leer eso que después voy a mostrar eh, voy a ligar él Ay, que ok eh, vamos a apuntar él para allá pero voy a hacer girar ok aquí gira y va más se voy a mostrar que él tiene por más que un giro rápido, él gira devagar, está en una posición de seguimiento. Él tiene ese botón. Aquí está la cámara, la cámara de él. El celular puede estar hasta apagado, puede hasta no tener celular. Si yo aperto aquí, ascende esa luz y da un flash. Esa, esa luz flash eh, puede ser usada hasta en tres posiciones: para blog, para selfie, whatever. Ok. Vamos ver. Você depois junto. Ok. Aqui é para ele ficar vertical, aqui ele é para ficar horizontal. Só com esse gesto das mãos, eu viro ele. Vertical, horizontal. Também, eu posso pedir para ele me seguir. E para ele me seguir, eu tenho que fazer isto. Ele tem que ver isto. Ok. Si yo me abajo, subo, camino para acá, para allá, él está me siguiendo, así como está programado para seguir mi rostro, él también puede seguir un carro, cualquier objeto, desde que haya feito o sinal, en el momento exacto. Si yo fizer ese sinal, pare, pronto, él paró de me seguir, puede ver que no me sigue más. O dedo para arriba Sí, estamos no en ahí aquí está me siguiendo siguiendo siguiendo siguiendo siguiendo y donde lo estoy hablando, falando es como si estuviera una persona con una cámara me siguiendo el tiempo todo es es fantástico y no está rodando a aplicación en celular tiene una aplicación muy buena tiene un montón de efectos pero en este momento el celular está desligado y e él está trabajando solo sin unos segmentos con ese sensor que voy a mostrar ahora de perto ese sensor que es una cámara una pequeña cámara tengo un um botón aquí que activa esto y e después tengo los botones ligar, desligar eh, o joystick y él también permite desde aquí comandar el celular para grabar para zoom puedo dar zoom no celular eh, puedo tirar fotos eh, comenzar a grabar y parar de grabar todo desde aquí no tengo que tocar para nada o celular ahora ya no caso de la gopro no se si coloca gopro eh, va a pegar una tremenda estabilización si esas GoPro Velias, que no tienen estabilización él le va a dar una perfecta estabilización si colocar una una GoPro das novas bueno ahí va a complementar a, a estabilización de la GoPro más a estabilización de él eh, esperando una un, un filme cinemático totalmente Ahora, yo voy a hacer un um test comparativo, más va a ser después de comer. Voy a ir al no parque, a caminar y e voy a colocar en un tripé, vou colocar, eh, en un soporte, no en un, un tripé, voy a colocar L, voy a colocar una GoPro y e voy a colocar un celular sin estabilización. Y e va, vamos a comparar cómo graba un, cómo graba otro, eh, ver a, a diferencia tengo certeza, prácticamente, que quien va a ganar va a ser desde aquí, ya vamos a descubrir también, eh, también, eh, las funciones que tienen eh, en ese botón son varias, so, es un poco confuso y yo voy a hacer un manual, voy a hacer un manual más fácil de entender, más eh, simple, si alguien comprar ese, ese Gimbal y quise hacer copia de ese manual, eso me pedir unos comentarios que os envío con todo placer. Parada técnica! É uma picanha! Uma picanha! Deixa eu colocar um pouquinho mais de sal que faltou! E está se fazendo, está pela metade ainda! Esse é um, Pode falar? uma churrasqueira que não faz fumaça! Você pode usar dentro de casa. Sim, é uma, fantástica. churrasqueira que nós descubrimos É elétrica. E podem falar. Churrasqueira elétrica é ruim. Churrasqueira a gás é ruim. Churrasqueira a carbón. Tem gente que não gosta, que gosta de churrasco. Churrasco com lenha, com madeira. Mas, olha. Eu consigo fazer exatamente igual o churrasco que faço com lenha nessa churrasqueira nessa aqui. dá para graduar a temperatura. Não faz fumaça este tiene un um filtro que recircula agua. Ar... Soltá lleno cero sí, pero fumaza, cero. Ole, es una maravilla. Recomiendo. Y e a hasta la na cocina. <risos> sí, claro. Marilia, hoy está atrás de la cámara. ¡Uhu! Okay. Estaba esperando. Hace mucho tiempo quería un um gimbal que, que me siguiese, que pudiese hacer un um vídeo sin molestar a otra persona. que Estamos ahora molestando a Marilia. Pero eh, que él pueda me ayudar a hacer vídeos en lugares que estoy, en la rúa en cualquier lugar y necesito que la que cámara me siga, eso aquí es perfecto. Yo no estoy ganando nada con eso, no me pagan nada ni nada. Apenas que yo vi en internet, gusté, compré, esperé 12 días y recibí hoy. <risa> Bueno, estoy saliendo con tres cámaras: una GoPro 8 con estabilización electrónica, un celular sin estabilización Neyuma y otro con o-gimbal. Vamos a ver la diferencia de movimiento. Estoy caminando normalmente, no estoy corriendo ni nada. Ya lo display aquí da para ver que tiene una buena diferencia. Voy a dar la vuelta. también caminando normalmente vamos a ver la diferencia creo que la diferencia es abismal hago pro con la el estabilización electrónica él es bastante boa. Y el celular da de direita derecha está sin estabilización ninguna. Para que la comparación va a ser buena. Y da para ver a, a diferencia que el gimbal está aquí llegando el carro. Bueno, llegué. Vamos a ver qué tal fue el test. Espero que tengan gustado, que gusten aquí de ese aparelho, como yo estoy gustando. Yo eh, peço para ustedes eh, dar like o dislike, si no gustaron. Eh, suscríbanse y hagan comentarios. Fagan comentarios, preguntas o que quieran saber. También para quien gusta de fotografía eh, envíen, inténdicas eh, sobre nuestro canal, sobre ese gimbal, sobre ese vídeo para amigos, familiares y vean los, nuestros otros videos. Tenemos muchos vídeos de viaje, en realidad nuestro canal canales de viaje y estamos viajando por enquanto en cuanto a Florida. Y eso va a ser un. Esto va a ser una herramienta sensacional. Esto va a ser una herramienta sensacional que vai nos ajudar a, a tomas estabilizadas, é, isto é para melhorar o canal e melhorar as imagens que enviamos para vocês. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Venha com a gente. Tchau. Tchau. Obrigada por nos assistir até agora. Dê like, comente, compartilhe, se inscreva clicando no logo. Aqui tem um vídeo que possa te interessar em nossa playlist. Vem com a gente.